Muy buenas noches a todos nuestros amigos, son las 8 y 10 en punto y bienvenidos a todos los que nos acompañan esta noche en nuestra Escuela de Líderes Como todos los miércoles estamos en nuestra tercera clase de Escuela de Líderes Mi nombre es Boris Darmon, doctor en Psicología Educacional y Tutorial eh, Especialista en Liderazgo y también Ética, Resolución de Conflictos y trabajando por nuestros líderes a nivel eh, local y a nivel mundial es un privilegio, como dije, para mí, tenerlos esta noche con nosotros y esperamos que en próximas reuniones usted también pueda invitar a sus amigos y a todos aquellos que quieren formarse como líderes para desarrollar emprendimiento, que es lo que todos buscamos en esta vida. Uno de los grandes problemas del ser humano no está en que no hay trabajo, en que no hay manera de vivir, sino en que muchas veces no sabe emprender. Y por esa razón hemos decidido desarrollar esta escuela de líderes de cinco clases, de cinco sesiones, con el objetivo de que tú puedas aprender a emprender en los momentos más difíciles, quizás, de tu circunstancia o la circunstancia de tu país, de repente de tu empresa. No sabemos cuál de ellas puede ser el limitante en el cual tú te encuentras un poco estancado, pero para eso estamos aquí, para que tú puedas comenzar lo que nosotros queremos que tú comiences a romper el esquema de los miedos y comiences a vivir la experiencia de una vida mejor, por supuesto, haciendo lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer, que es emprender. Vamos entonces a compartir con ustedes nuestra presentación de esta noche eh, a través de nuestra diapositiva. Haremos un pequeño repaso de lo que venimos tratando en los temas anteriores para que algunos se vayan ubicando dentro del contexto en el cual estamos trabajando en esta escuela de líderes. Es muy importante que ustedes, ubicados una vez más dentro del contexto de nuestras capacitaciones, puedan entender por qué estamos tratando estos temas. Hemos hablado en la, en la primera clase la ética en el liderazgo. ¿Por qué hablamos de ética? Porque la ética identifica al ser humano y, por supuesto, lo pone en la posición ventajosa de poder trabajar dentro de un contexto en el cual su liderazgo pueda ser sostenible. Muchas personas han emprendido algo y en el camino dejaron de hacerlo porque perdieron ese concepto ético que domina la capacidad, el talento del ser humano. Por supuesto, en la siguiente clase hemos tratado acerca de un problema serio que existe en nuestras comunidades. Generalmente tiene que ver con la interpretación prejuiciosa de la comunicación. ¿Por qué tratamos este tema? La razón es muy sencilla. Muchas personas presentan nuevas oportunidades a otras personas, pero tienen problemas para comunicar. Y comunicar no solamente tiene que ver con aquel que da o aquel que envía el mensaje, sino también con aquel que recibe la información. Y la semana pasada hablamos un poco acerca de la habilidad, la competencia de desarrollar la habilidad de, de comunicarse adecuadamente, pero ¿cómo también aprender a no tener los prejuicios que interpretan inadecuadamente una palabra de repente pronunciada en un tono inadecuado por la persona que envió la información o de repente eh, no con los gestos adecuados? Entonces era importante romper ese concepto prejuicioso de que cuando yo escucho algo la persona me está queriendo decir tal o cual cosa. A veces solamente escuchamos para responder, pero no escuchamos para aprender a comunicarnos. Por eso es importantísimo que ustedes, dentro de las capacitaciones, si tienen alguna pregunta el día de hoy, aún sobre los temas tratados ya en las dos clases anteriores, puedan ustedes hacerlo al final de nuestra presentación el día de hoy. Porque el día de hoy tiene mucho que ver con algo que nosotros necesitamos. Por supuesto, tomar riesgos, considerar los riesgos como una oportunidad para tener éxito. Algunos creen que el éxito es la etapa final de un proceso. Si bien es cierto, cuando hablamos de procesos, hablamos de tiempo, espacio, no necesariamente el éxito es algo que nosotros logramos en un proceso de minutos, horas, días o años, sino que éxito es simplemente un peldaño de la realización de cualquier actividad que el hombre emprenda dentro de su proyecto de vida. Hoy veo a mi amigo Julio García con un gorro en la cabeza. Él antes de entrar a la presentación tomó su, su gorrito, lo arregló, lo limpió y lo puso en su cabeza. Tuvo éxito. ¿Qué hubiera pasado si sus brazos ya no tuvieran la capacidad de moverse? ¿Qué hubiera pasado si no podía verse en el espejo y abrir los ojos después de hacer un parpadeo, quedarse con los ojos cerrados? Abrir los ojos fue un éxito. Hacerlo permanentemente es tener éxito. El éxito no es el final de una tarea. El éxito es el momento en el cual tú conceptúas algo logrado no necesariamente logrado sin conceptuar, porque podría ser éxito tácitamente pero no necesariamente consciente de tu capacidad de reconocer que ese logro es parte de tu éxito. Muchas personas dicen yo tuve éxito le pregunto yo, ¿tuviste o sigues teniendo? La pregunta es dónde, cuándo, en qué momento, en qué circunstancia y bajo qué proyecto tú tienes éxito. Y vamos a determinar en esta noche que el éxito solamente estará en el momento en el cual tú tengas conciencia de haber logrado algo. La pregunta es, el logro que tuve, que alcancé, jugó un papel importante dentro de ese logro la decisión de haber elegido esa oportunidad, ese proyecto como parte de mi existencia, de mi proyecto para tener ese logro? Sí. Ah, entonces tomaste la oportunidad. Pregunta tercera. ¿Toda oportunidad involucra riesgos? Vuelvo a preguntar. ¿Toda oportunidad involucra riesgos? Sí, solo que algunos no somos conscientes. Toda oportunidad, todo cambio, todo lo que aparezca en nuestro camino, por más sencillo y simple que sea, siempre involucra riesgos. Permítanme contarles una experiencia al comenzar esta, esta presentación. Tuve el privilegio de tomar dos clases, bueno, tres clases, eh, de mi doctorado en la Universidad de Santiago de Chile. En la clase de Epistemología de las Ciencias, tuve el privilegio de tener al doctor Hugo Zimmerman como mi profesor. Yo no sé si él todavía vive, pero era una persona ya adulta. Un día me, me llamó la atención cuando me dijo, Boris, yo quiero tener una reunión con usted. Porque he escuchado que sus opiniones son distintas y usted opina diferente a sus compañeros. ¿Qué profesión tiene usted? Bueno, yo soy teólogo de profesión. Ah, teólogo. Usted cree, entonces usted es creyente, ¿sí? O oh, yo soy ateo, me dijo. Me gustaría conversar con un teólogo y me gustaría tomar un café con usted. Y tuve el privilegio de sentarme como Pablo a los pies de Gamaliel. No puedo negar que mi vida, mi filosofía de vida, puede tener un hito de término y comienzo de algo en un café, en una calle, en Santiago de Chile, sentado frente a un hombre que me hizo entender que nada en la vida es estático, todo se mueve. Y lo que tú escuchaste, solamente lo puedes decir, escuchaste, porque lo que estás escuchando ya es pasado. Las oportunidades que nosotros tenemos, muchas de ellas gracias a nuestros prejuicios del cual hablamos la semana pasada, no son tomadas en cuenta y no podemos lograr ese sentido de bienestar en el éxito porque no hemos tomado decisiones adecuadas cuando vimos que la oportunidad involucraba un nivel de riesgo. Y normalmente nuestros riesgos son conceptuados prejuiciosamente, y qué bueno que sean prejuiciosamente, porque hay prejuicios positivos y hay prejuicios negativos. Lastimosamente tengo que decirte esta noche que la mayoría de las personas cuando escuchan una oportunidad, siempre se preguntan, ¿y dónde está la trampa? ¿Dónde está la mentira? Demasiado bueno para ser verdad. Siempre miramos el lado negativo cuando queremos emprender algo o alguien nos invita a emprender algo que nosotros queremos hacer. He traído esta noche algunas frases de las cuales vamos a meditar y ponga mucha atención porque tiene mucho que ver con nosotros. Para poder triunfar, tu deseo de tener éxito debe ser mayor que tu miedo a fracasar. Pero hija, ¿cómo te vas a casar con ese hombre? ¡Ese hombre no te conviene! Mamá, por favor... Él y yo vamos a hacer una yunta, vamos a trabajar juntos, vamos a tener nuestros hijos, vamos a lograr. Tienes que entender que tu deseo de tener éxito debe ser mayor que tu miedo a fracasar. Nada podrás hacer en la vida, nada podrás emprender en tu vida, nada podrás hacer con otros, tus hijos, tu familia, tu entorno inducirlos a emprender algo si tu deseo no es mayor que tu miedo a fracasar. Conozco una pareja que tienen aproximadamente 63 años de matrimonio. Y ella cuenta, es una dama ya que no tiene ni dientes, pero me contó y me dijo cuando nos casamos no teníamos nada. Él me llevó a vivir en, una, en un arbolito que había aquí cerca al pueblo y allí hicimos como una casita de hojas y allí este, comenzó nuestra familia. Y yo creí en él porque lo amaba, dice ella. Creí en él porque veía que era un hombre bueno y yo sabía que podía tener éxito con él. Me hizo recordar la experiencia de mis padres. Mi papá a los 14 años era un muchacho intrépido un muchacho con poca educación, no solamente de educación académica, sino también de educación en el trato y, y la conversación. Era un hombre que había aprendido de los siete años solo en la calle hasta que llegó a dormir en un palomar, donde solamente recibía él la comida por el trabajo que realizaba todos los días. Era un esclavo de una hacienda. Hasta que un grupo de parejas que salían de ese lugar, se iban a otro pueblo, lo ayudaron a escapar. Y cuando llegó a aquella pequeña hacienda de la familia Ríos, allí encontró a un hombre, Teobaldo Bardales, que fue su mentor. Cuando hablaba con él, Teobaldo era de buenas palabras, pero el chico de 14 años era grosero, sucio, maloliente, aunque era blanco de color y era muy, muy bien parecido Dice el abuelo Bardales, ¿por qué me trajeron este muchacho? Y le preguntó un día, ¿qué quieres ser en la vida? Y él dijo, yo quiero ser rico. Muy bien, entonces tienes que trabajar. ¿Qué tengo que hacer? Vas a partir leña. A los 19 años, era el primero en ingresar al trabajo, era el último en salir del trabajo. En un día, hacía una tarea de día y medio, y así comenzó a ganarse el cariño y la amistad de las personas que lo dirigían. Un día, el partidor de leña se acercó a la muchacha que controlaba la entrada y salida de los trabajadores y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Negrita, yo me quiero casar contigo. Ella, enojada por el trato directo o la, la, el deschape, como decimos, el, el desmande que se hizo aquel joven trabajador de la hacienda hacia la que controlaba la entrada y salida de los trabajadores, parecía una afrenta. En la noche fue a la casa y le comentó a la abuela Susana y le dijo, imagínate que el judío, el judío sucio, apestoso, grosero, se quiere casar conmigo. El comentario llegó hasta los oídos del hacendado Ríos y al día siguiente le preguntó, Teresita, negrita, ven para acá, ¿me dicen que el judío quiere casarse contigo? Ay, sí, tío, imagínese ese hombre, no sé, está loco, ¿cómo se va a querer casar conmigo? Es apestoso, tiene heridas en sus piernas, los zancudos, le pican, no sé, no me gusta ese hombre. El tío le dijo, cásate con él. Tío, ¿tú también? Si te casas con él, vas a ser muy rica. Si tu deseo de tener éxito no es mayor que tu miedo a fracasar, Nunca tendrás éxito por más que te unas al hombre o a la mujer que tenga la mayor capacidad. La negrita se casó con el judío, sucio, apestoso, grosero, y al cabo de más o menos cinco años eran emprendedores exitosos. Si tu éxito, tu deseo de tener éxito no es mayor que tu miedo a fracasar, nunca saldrás del lugar donde tú estás. Lo dijo Bill Cosby, en una ocasión, Swami Vivekananda dijo lo siguiente, toma riesgos, si ganas serás feliz, si pierdes serás sabio, serás sabia. Toma los riesgos, lo peor que podemos hacer en la vida es no tomar riesgos, si nosotros no tomamos riesgos no vivimos. Si nos levantamos de la cama, cuando eh, consumimos un, un, un producto, no sabemos si realmente en la cocina del restaurante prepararon un buen plato o realmente pusieron algo allí. Toma riesgos. Tu vida está llena de riesgos. Aprender a tomar riesgos es aprender a leer las oportunidades para alcanzar el éxito. Un joven como Mark Zuckerberg dijo, en un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza que fracasarás es no correr riesgos. En las noticias dice no te unas a esta compañía. En las noticias dice no han estafado a esta persona. En las noticias dice los productos de este negocio no están llegando. Lo que le prometieron no se cumplió. En un mundo cambiante y un mundo cambiante a la velocidad en la que nosotros estamos. La única estrategia que garantiza que fracarás, fracasarás es que tú no tomes el riesgo, porque al lado del riesgo es su gemelo, es su mellizo, se llama éxito, se llama oportunidad. Sin esa oportunidad no podrás alcanzar lo que tú quieres en la vida. Dan Pierce dijo, dijo lo siguiente, no estoy donde estoy por suerte, estoy donde estoy porque tomé riesgos que otros no estaban dispuestos a tomar. El mundo recompensa a los tomadores de riesgos, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Solo aquel que toma el hacha y comienza a golpear el árbol podrá saber un día que el árbol cayó y que sus frutos fueron posibles de probar, de tomar. Si no tienes una herramienta para lograrlo, utiliza tu inteligencia. Pero tú no eres fruto de la casualidad. Siempre tomar riesgos es el camino de aquel que quiere lograr el éxito en su vida. De otra manera, no podrá gustar de lo que el mundo te recompensa cuando tú no tomas riesgos. Siempre el mundo reconocerá que has tomado la mejor decisión y esa decisión se medirá en la satisfacción que tengas cuando logres lo que buscas. Jim Rohn dijo lo siguiente, si no está dispuesto a arriesgarse a lo inusual, tendrás que conformarte con lo ordinario. Estaba por escribir mi primer libro cuando la encargada del proyecto en Colombia, en Valledupar, me dijo, usted tiene que escribir un libro si usted quiere ser nuestro orador. Y le dije, yo nunca he escrito, pues tendrá que aprender. Usted quiere aceptar nuestra propuesta, acepto el reto y lo tomé. Arriesgué a hacer lo inusual. Hoy, lo que más me encanta en la vida es escribir. Me pasé siete meses escribiendo un libro de 110 páginas. Se publicó en Colombia este libro y después no he parado de escribir. Tengo 12 libros publicados. Y un día estuve a punto de escribir un libro cuando fui a uno de mis alumnos y le presenté mi segundo libro. Y él me dijo, maestro, lo van a patear. Porque este libro dice cosas terribles. Y le dije yo, nadie entra al campo a jugar un partido si no está dispuesto a que lo pateen. Uno de mis libros se llama Sin Nombre Ni Contenido. Y le presenté a uno de mis mentores, le dije, profesor, aquí tengo un libro que estoy escribiendo y quiero lanzarlo al mercado. Me dijo, nadie te va a comprar. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué es eso Sin Nombre Ni Contenido? Se burló un poco de mi título. Finalmente, en menos de tres meses, la primera edición se acabó. Se me ocurrió des es escribir un libro que se llama Amo a dos, pero vivo con uno. Alguien me dijo, ¿qué vas a hablar? Es una tontería. Cuento una anécdota de esto porque muchas veces lo inusual, aparentemente por nuestros prejuicios del cual hablamos la semana pasada, no podemos tomar riesgos. No decidimos tomar el camino que otros no quieren tomar porque es inusual. Un día una, una, una dama que compró mi libro, estaba leyendo en su casa el libro y todas las noches en su cabecera dejaba el libro. Ella era enfermera, había ido a una de mis clases, había comprado uno de mis libros. Me dice, profesor, yo compré el libro porque me parecía el título inusual. Pero tengo un problema. Mi esposo está dudando de mí y me ha dicho, ¿qué haces leyendo ese libro? Amo a dos, pero vivo con uno. Estás aprendiendo a ser faltosa. Pero un día fui a trabajar. Y volví a las 5 de la mañana y encontré a mi esposo leyéndose el libro casi al final del libro. Y me dijo, ahora entiendo por qué estabas con este libro. ¡Qué interesante lo que dice allí dentro! Muchas de las personas por su propio perjuicio cumplen el famoso refrán que dice, no juzgues el libro por el título. No juzgues las cosas por lo inusual, inusual que parecen. Porque si te quedas allí juzgando prejuiciosamente, siempre te conformarás con lo ordinario, con lo mediocre. Rompe tus propios esquemas. Toma riesgos. Al lado del riesgo siempre está una oportunidad. Mohamed Ali, siempre me gustó el box. Me encantaba verlo pelear, aunque a algunos no les gusta, debo confesar que a mí sí. Y él dijo, el que no sea lo suficientemente valiente como para correr riesgos, no logrará nada en la vida. Este joven, que parecía que era más un actor que realmente un luchador, terminó siendo y será siempre el más recordado por la carrera que desarrolló y por la manera como desarrolló su, su personalidad, su profesión. El que no esté suficiente, el que no sea suficientemente valiente como para correr riesgos, no lo hará o nunca logrará nada en la vida, dijo Mohamed Ali. Aprendamos de estas frases. ¿Por qué el riesgo da miedo? ¿Cuál es la razón por qué las personas no toman riesgos? Siempre hay una oportunidad, pero no la queremos tomar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Primero, por falta de información. La falta de información hace que las personas no tomen el camino que deben tomar porque también son ociosos para recibir información o para analizarla. Si no nos informamos adecuadamente, no sabremos qué es lo que nosotros queremos procurar en la vida. Si alguien te dice, mira, hay una olla quemada en el mercado, cómprala. Es una olla especial. Ah, no, si está quemada, ¿para qué? Prejuicios en la comunicación. Nos olvidamos de que de repente hay una oportunidad allí que nosotros podemos perder si es que nosotros no seguimos el derecho de informarnos de lo que nos ofrecen. ¿Por qué no pones un puestito en el mercado? Pon tus papitas allí, tus, tus cebollas. Mira, hay una oportunidad para comprar un puesto. De repente no pondrás tus papas y tus cebollas, pero puedes comprar el puesto y alquilarlo. Oye, hay una oportunidad de un negocio para vender unos productos. De repente no sabes vender, pero puedes invitar a otras personas y formar un equipo y hacer algo increíble para lograr el éxito económico que necesitas, o de liderazgo, que también es parte de tu éxito. Primero, informémonos. Puse un ejemplo esta, esta tarde conversando con uno de mis amigos, Alfonso Talavera y le dije... Eh, algunas veces nosotros tenemos miedo de tomar un camino porque nos, nos informamos y utilizo una, un, una alegoría y por supuesto una ilustración. Le dije a un alumno, vamos a subir al piso 17, te vas a poner de espaldas hacia el vacío y yo te voy a empujar para atrás. ¿Dejarías que yo te empuje? ¿Que te tire al vacío? Dijo, profesor, usted está loco, ¿cómo va a hacer eso? Me voy a matar. ¿Tienes miedo? Sí. Bueno, te voy a contar... Que en el piso 17, de donde yo te voy a tirar al vacío, a más o menos unos 30 centímetros, hay una malla grande de 200 metros cuadrados, donde tú al caer, solamente vas a caer 30 centímetros y vas a poder ni siquiera caer en el vacío. Ah, profesor, así sí lo hago, por supuesto. Ahí no hay nada de riesgo. Infórmate. La información te ayuda a romper el miedo. Segundo. No entendemos el cambio. Todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que existe, lo que ves y lo que no ves, está cambiando. ¡Ay, ah, yo nunca he hecho eso! Mi esposa me habló hace solo tres días atrás, ella está en un negocio y ese negocio le está yendo muy bien. Me comentaba de manera un poco así personal, me decía, imagínate, hace dos años atrás, yo me levantaba a las 5 de la mañana, viajaba dos horas al trabajo, llegaba a las 10 de la noche a la casa e imagínate lo que me estaba pasando. Finalmente, ¿cuánto lo que ganaba? Casi nada. Ahora estoy en casa y he multiplicado por 10 lo que yo recibía hace dos años atrás. Y es más, yo no sabía vender y ahora vendo hasta sin querer. El secreto está en que los cambios siempre son posibles y son posibles. Para bien, para mejor, si tú así lo quieres. En tercer lugar, la gente tiene miedo porque no nos gusta salir del estado de confort en el que estamos. No, así estoy bien. Me llamó un amigo y me dijo que el gobierno en el cual estamos ahora inmersos en nuestro país es un gobierno realmente que da garantías a las personas porque todos tendremos trabajo. Y le dije yo, ¿cuánto ganas? Bueno, mi sueldo mínimo me alcanza y eso es suficiente para mí. No tiene expectativas, no quiere salir de su estado de confort. Si mañana le dice un hijo, papá, vamos a viajar al exterior, a pasear, vamos a conocer otro lugar, no tiene dinero, no tiene condiciones. Porque siempre quiso vivir en la mediocridad, no solamente de la economía, sino también de su forma de ver la vida. No nos gusta salir del estado de confort, y a veces eso es un gran problema. En cuarto lugar, está la cultura de dependencia. Oye, pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Tengo 15 años trabajando allí. ¿Tú qué cosa crees que así nomás lo voy a dejar por, una, por otro negocio? ¿Y si me va mal? Yo le pregunto, ¿y si te va bien? Una persona vendía aproximadamente cerca de 10 mil dólares para una empresa porque trabajaba en un departamento de ventas. Y un día le dije, ¿por qué no vendes otro producto? Y ese producto tú lo vendes y ganas el 100% de tus ventas. Ocupas tu tiempo, lo haces desde la casa. Ah, no, dijo, allá por lo menos tengo el sueldo seguro. Le dije yo, ¿cuánto generas tú al mes? Y dijo, 10 mil soles. Y le dije yo, ¿no podrías tú vender 10 mil soles al mes por ti sola? ¿Por qué los seres humanos no tomamos riesgos? porque nos gusta depender de los otros. Hay una cultura de dependencia que nos forman desde que entramos a la escuela. Cuando terminas la universidad, tendrás un cartón que dirá, licenciado, bachiller, y con ese documento conseguirás trabajo. Después de 16 años de haber estado en la escuela primaria, secundaria y superior, después de que tus padres gastaron 60, 70 mil soles para sacar tu carrera, te vas a una empresa y dice señor, soy ingeniero, quiero trabajar. Ah, muy bien, le dijo. ¿Cuánta experiencia tiene? Ninguna, solamente mis prácticas. Entonces su sueldo será 950 soles. Y aceptamos depender por temor al riesgo. Hay una cultura de dependencia permanente. Estaba vendiendo mis libros cuando terminé la charla, cuando una maestra se acerca y me dice, profesor, por favor ayúdeme a, a conseguir trabajo, a conseguir un nombramiento en el Estado, yo quiero trabajar, doctor. Le digo yo, ¿y por qué me lo pides a mí? Es que usted tiene amigos, usted tiene amigos en la región, en el sector de educación, ayúdeme a conseguir, ¿qué, qué grado de profesor tienes? Yo soy profesora inicial, le digo yo, si pusieras un centro inicial en tu casa, en tu huerta, ¿tú no crees que ganarías más? Ay, profesor, pero eso yo nunca he hecho. Allí está. El secreto está en hacer algo inusual y romper la cultura de dependencia que tenemos de las entidades que supuestamente nos invitan a trabajar, pero a trabajar para ellos y no para nuestro talento, para nuestra oportunidad. En quinto lugar, falta de autodisciplina. Muchas personas son muy especiales para levantarse a las 7 de la mañana para ir al trabajo. Cuando son dependientes, pero cuando son independientes, no salen a las 7 de la mañana al trabajo. No se levantan temprano para hacer como lo hacen para el jefe que, los, que les exige. Y ahí está el gran problema. Falta de autodisciplina. Cuando tú trabajas para alguien, nunca faltas al trabajo. Y cuando trabajas para ti, muchas veces te relajas. Es importante tomar riesgos, pero desarrollar autodisciplina para poder evitar los riesgos en lo mayor posible. Sexto, desconocimiento de tu capacidad. Las personas creen que son capaces cuando una empresa los contrata. Creen que son capaces cuando les dan un puesto de trabajo, cuando les hacen firmar un contrato. Pero no se dan cuenta que la capacidad que la empresa vio en usted y que la empresa ahora va a aprovechar de usted, es la capacidad que usted puede usarla para usted mismo. Solamente que tiene que confiar en ella. Tiene que conocerse a sí mismo. Y esto tiene que ver con capacidad de identidad humana y desarrollo personal. He trabajado los últimos 14 años dictando clases en desarrollo personal. Y justamente una de las cosas que yo trabajé con, con mis alumnos de las 26 horas de clase... Durante 12 horas trabajábamos introspección y capacidad de autoconocimiento. Un alumno en una clase me dijo, profesor, ya estamos a la mitad de la clase, usted no nos ha hablado de, de, de desarrollar competencias gerenciales. Y le dije yo, ¿cuáles competencias gerenciales? Las que usted nos tiene que decir, ahí está el gran problema. Mis competencias no son tuyas, descubre las tuyas propias. Muchos de nosotros no tomamos riesgos porque no conocemos nuestra capacidad. Cuando yo tenía 8 años, mi madre me dijo, ya sabes leer, ¿cierto? Sí, mamá. Muy bien, señor. Si usted sabe leer, usted va a hablar en público el próximo sábado en la iglesia. Página 16, Revista Vida Feliz. Hable el tema que está allí. Y las órdenes de mi madre eran órdenes como de sargento. Había que obedecer sin quejas ni murmuraciones. El sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, un niño de 8 años frente a 24 personas dictó su primer discurso y mi madre me dijo, ¿ves que sí puedes? A la salida de la congregación, todas las personas adultas dijeron, bien, Boricito, qué bien que lo hiciste, y cuando todos se fueron dijo, ¿ves? Todos saben que tú puedes y tú también sabes que puedes, y como sabes que puedes, el próximo sábado, página 17, vuelves a presentar la capacitación del próximo sábado. Tu capacidad la tienes que descubrir, ¡Tienes que hacer de ella tu herramienta más grande! Pero tienes que conocerte. Y de acuerdo a ella, podrás emprender y los riesgos nunca, nunca podrán vencerte. Paradigmas falsos mentales. ¡Ay, eso no puedo! yo. ¡No, yo creo que no es posible! Yo hablé el otro día con mi mamá y me dijo... ¿Tantos años has estudiado para dejar tu carrera ahora para ir a vender unos productitos? ¿Tantos años te ha sido a la escuela? Tu papá, tu mamá, hemos trabajado duro para que saques tu maestría. ¿Y ahora te vas a ir a trabajar a otro lado? Hija, por favor. Hijo, ¿qué vas a hacer? Si puedes, mamá. Ay, mejor no, ¿no es cierto? Mejor no. De repente fracaso paradigmas falsos, mentales. ¿Ustedes saben que Dios es un Dios de riesgos? Sí, es un Dios de riesgos. Un día estaba Dios en medio de una zarza ardiente. Estaba en el desierto y se camufló allí y llamó a un hombre llamado Moisés. Moisés, Moisés. Moisés, ¿de dónde viene la voz? Y vio que venía de una zarza que ardía, pero que no se quemaba. Se acercó un poco y la voz le dice, sácate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo, porque estoy yo aquí, Dios. ¿Quién eres? Yo soy el que soy, soy el que existo por mí mismo. Vas a ir a liberar a tu pueblo Israel. ¿Yo? 40 años estoy aquí en el desierto pastando ovejas, ya no sé pelear, ya no tengo capacidad, ya mi mente se negó a creer que yo soy un líder. Bueno, no te preocupes, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, lo único que tengo es un palo, una vara, y esa vara, ¿para qué la usas? Bueno, para espantar a mis ovejas, para que me vean cuando camino en la manada y vean por dónde estoy caminando yo. Muy bien, tíralo al piso. ¡Uy! Se convirtió en una serpiente. Y el que había estado 40 años en el desierto, sabía muy bien que las serpientes eran venenosas y las serpientes se toman por la cabeza. Y la voz le dice, toma a la serpiente por la cola. ¿Cómo? Y un momentito Dios, tengo 40 años, soy ex en tratar con serpientes y nunca se trata a las serpientes por la cola toma a la serpiente por la cola cuando a veces alguien te dice una locura como esta tus paradigmas mentales son falsos ¿sabes por qué? porque nunca has experimentado el hacer lo inusual y te has acostumbrado a hacer lo que otros dicen o lo que otros hicieron. Y te creaste un paradigma de, ¿para qué voy a hacer eso si nadie lo hace? ¿Qué es esto, por favor? ¡Eso no va a pasar! También hay dentro de tu mente paradigmas mentales, no que te crearon otros, pero paradigmas mentales vacíos. Yo dije, voy a poner el octavo punto, paradigmas falsos mentales, pero vacíos. ¿Qué de lo que tú tienes en tu paradigma has comprobado? Me han dicho, dicen qué. Pero ¿quién te ha dicho eso? Por ahí escuché. Los paradigmas falsos mentales que tú te creas, muchos de ellos están basados en la nada. Y por eso es que no haces nada. O si haces algo, es quedarte en la mediocridad. Noveno. No quieres hacer lo que debes hacer. No tomas el riesgo por el que dirán. Porque el que dirán podría aparecer en magnitud más grande porque tú comienzas a ser diferente. Muchos por el qué dirán, no hacen cosas. ¿Qué dirán? Si tomo este rumbo, ¿qué dirán que he dejado mi profesión? ¿Qué dirán? ¿Sabes tú? Ser diferente. Levanta el qué dirán. Y si alguien está diciendo algo, ¿qué le dijo Don Quijote a Sancho? Los perros, maestro, están ladrando. Ah, eso significa que estamos avanzando. ¿Te han dicho que eres un loco? ¿Te han dicho que eres un descerebrado porque dejaste esto y tomaste esto otro? ¿Te dijeron que estabas equivocado cuando tomaste el rumbo que tomaste? ¿Y ahora qué te dicen? Te dicen, héroe, porque tomaste el camino diferente. Te olvidaste del que dirán. Asumiste el riesgo y comenzaste a vivir el éxito. Hay un señor llamado Boris Darman que dijo lo siguiente, el riesgo es el único camino para enfrentar el futuro. No hay otra manera de enfrentar el futuro. Perdóname, no tienes alternativa. Si tú crees que donde estás, estás fuera del riesgo, te equivocas. El riesgo es el único, no hay otra manera. Es el único camino para enfrentar el futuro. Te lo digo personalmente por la poca experiencia que tengo. En todo lugar donde tú vayas, el futuro será el camino del riesgo. Cada paso, cada pensamiento, cada palabra, cada gesto estará relacionado con el riesgo que tú vayas a tomar en tu vida, buscando el logro, buscando la meta. Yo les quiero, la verdad que esta frase, les voy a confesar que cuando leí esta frase, me quedé por lo menos 20 minutos tratando de entenderla. Y dije, se las voy a poner a mis oyentes, a mi audiencia el día de hoy. Y quiero que ustedes la lean conmigo. Descifre la siguiente frase. La gente que no se arriesga generalmente comete dos grandes errores por año. Los que sí toman riesgos generalmente cometen dos grandes errores por año. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? No crean ustedes que no me quedé pensando como, como algunos de ustedes. Me puse a pensar ¿por qué pusieron una frase como esa? La gente que no se arriesga generalmente comete dos grandes errores por año. Los que sí toman riesgos generalmente cometen dos grandes errores por año. ¿Dónde está la diferencia? Prenda su micrófono. Atrévase a decirme y equivocarse si quiere, pero hágalo, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué a alguien loco, seguramente le dijeron, estás estúpido, es lo mismo? ¿Qué estás diciendo? Es una locura lo que acabas de decir, busqué el autor, no lo encontré, buscaba la frase, pero la gente que no se arriesga, que generalmente comete dos grandes errores por año, pero la gente que sí toma riesgos generalmente cometen dos grandes errores por año. ¿Dónde está la diferencia, señores? ¿Alguien se atreve a equivocarse esta, esta noche? El, el, el primero es de que, bueno. Adelante, Rafael Fire Ramírez. Tablet. No tengo tu nombre, solamente dice Fire Tablet. Rafael, Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, adelante. Pues principalmente el, el que no arriesga no se da cuenta de su poder, de su valor. No, no se puede eh, convencer a sí mismo de que puede o de que no puede. ¿Sí? Como dice Napoleón Gil, tú sabes, si puedes o no puedes, eres tú nada más. Y el que arriesga, obviamente, eh, va a tener un aprendizaje, se va a hacer sabio si es que falla, pero va a tener un aprendizaje y va a, va a lanzarse con más entusiasmo en la segunda ocasión. Y si fueran tres, si fueran cuatro, es lo mismo. Pero cada, cada aventón nuevo es con más experiencia, tal vez con más ganas, entusiasmo, motivación, etc. Algo, algo así. Muy bien. ¿Qué dice Jorge? iPhone de Jorge. Adelante, Jorge. Gracias. Muy amable, amigo Boris. Adelante. La persona que no se arriesga y comete dos errores grandes por año, cuando... Llega el fracaso de esos dos errores, no sabe por qué lo cometió. El que se arriesga y comete dos grandes errores al año tiene en su bolsillo el conocimiento de haberse arriesgado y conoció el camino para llegar al mismo punto del A, pero con la ventaja de que tiene la experiencia. Esa es la diferencia. Muchas gracias, amigo Boris. Interesante. Julio García, adelante. Sí, levantó la mano antes Gisela. Gisela, que... que... prende tu micrófono Gisela. Noches, muchas gracias Julio. Eh, buenas noches Boris, gracias por, por a, de, brindarnos estas noches de capacitación. Y bueno, considero que una de las diferencias entre el que toma eh, el riesgo y el que no toma, puede ser que el que decide arriesgar, en definitiva está tomando acción para que las cosas suceda versus el que se queda limitado en su zona de confort y va a pasar el tiempo y va a seguir en el mismo punto donde está pero el que toma la decisión de arriesgar va a avanzar aunque sea un paso aunque en, aunque en esa en ese arriesgar fracase pero al menos va a aprender y va a tener la experiencia de lo que es el fracaso. Y eso le va a servir para dar el siguiente paso y avanzar. Excelente. Julio García, adelante. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Gisela y nuestros anteriores este, compañeros de escuela. Eh, yo pienso que esta sentencia, este aforismo, bien podría resumir todo el eh, contenido de tu sesión de hoy día. Sí, porque hemos hablado de eh, la salida de la zona de confort, de eh, asumir riesgos, y en realidad lo que podría ser una contradicción, en realidad tiene mucha filosofía. Eh, arriesguemos o no arriesguemos, igual vamos a cometer errores. Adelante, maestro. Gracias, Blanquita, adelante. Tienes la mano levantada. Blanca, prende tu micrófono. Escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, claro. ¿Me escucha? Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, señor. Este, bueno, eh, como se dice, eh, ya lo han dicho todos lo, los amigos, primeramente este, no ya han hablado. Yo eh, de, sobre el riesgo Baja, y el cuidado, no riesgo. Vamos a avisarlo? Ten cuidado. ¿Aló? ¿Me, escucha? Adelante, ¿Me escucha? Adelante, adelante. Ya, mire, algo más voy a alegar. El que riesga gana experiencia porque el que, no arriesga, el que no arriesga va a estar en dudas siempre ¿por qué no lo hice? ¿por qué no arriesgué? no va a estar con eso pero el que, el que arriesga va a ganar siempre una experiencia y esa experiencia va a valer mucho en su vida porque va a decir bueno, yo lo hice y me arriesgué para bien o para mal, pero me arriesgué y ganó una experiencia más en la vida gracias gracias la gente que no se arriesga gracias comete dos errores por año. La gente que sí se arriesga, comete dos errores por año. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que aquel, los dos cometen errores. Los dos. Como dijo alguien allí, ganas, experiencia, porque tú decidiste caminar el camino del riesgo. Si igual vas a cometer error, si no haces nada, ¿por qué no caminar el camino del riesgo y cometer el error intentando algo? Maradona, un gran jugador que ya murió, le preguntaron, Maradona, ¿por qué fallaste ese penal si tú eres el mejor jugador del mundo? Y él dijo, porque yo lo patié. No te sientas, no te sientas criticado, no bajes tu autoestima porque cometes un error intentando hacer algo en la vida. ¿Sabes que yo espero que haga este seminario contigo? Esta noche, tú no puedas dormir. Y que comiences a romper tu cerebro y a pensar en conquistar el mundo no sé cómo. Haciendo no sé qué, pero nunca más detenido en la mediocridad por el simple hecho de no arriesgar, sabiendo que la vida, si tú no haces nada, igual te va a tomar, te va a tomar en cuenta. Es importante entonces para ti y para mí que esta noche tomemos la decisión. Si el camino de aquí para adelante si el camino del futuro involucra el riesgo, ¿qué alternativa tienes? Si quedarte te hace cometer dos errores por año, ¿por qué no tomar la alternativa de salir y cometer esos dos errores al año, pero intentando algo? Amigo, amiga, me vas a disculpar lo que te voy a decir esta noche, pero muchos de nosotros somos cobardes. Y nuestra cobardía muchas veces es alabada por nuestros amigos. Te felicito que no has dejado tu trabajo. Oye, qué bien, mira, qué barbaridad. ¿Qué hubiera pasado contigo en la pandemia? Me llamó un amigo hace más o menos unas tres semanas atrás y me dijo, Boris, he perdido mi trabajo. Te felicito, le dije. ¿Cómo me vas a felicitar? Sí, ahora vas a tener tiempo para hacer lo que tú quieras. Y le dije, un venezolano gana 100 soles al día vendiendo caramelos. 3 mil soles al mes. Tú estás ganando 1.100 soles y trabajando 8 horas, viajando 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. ¡Qué bueno! Ahora vas a poder vender caramelos y vas a ganar el doble. ¿Tan loco, me dijo. Sí, por eso es que me va bien. Porque estoy loco. Porque entendí que el riesgo es el único camino para enfrentar el futuro. Y yo no quiero ser cobarde una vez más. Y desconocer el don que Dios me ha dado para hacer lo que yo quiera. Para decir que en la vida fracasé. O tuve éxito, porque aprendí a amar el riesgo. Este jovencito morenito que hizo una película, este señor que casi nadie daba un centavo por él, este negrito que baila y, y bromea y que nadie le ponía ni siquiera en un protagónico, no le voy a decir el nombre porque ustedes lo van a reconocer, Dijo que una vez le pusieron como actor tener que lanzarse de un avión con un paracaídas, con un instructor. Él tenía que demostrar que él sabía hacer el trabajo de paracaidista, aunque estuviera con su instructor al lado. Porque las cámaras iban a tomar su forma de actuar para mostrar que él estaba haciéndolo solo, aunque no lo estaba haciendo así. Dice él que saltó 25 veces con su instructor. El instructor le dijo, ¿estás capacitado si tú quieres saltar solo? Y él dijo, sí. Pero tú sabes el riesgo. Sí. Saltó la 26 a la vez solo. Y cuando llegó a tierra, le hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué es el riesgo para ti? Es el paso más hermoso que se puede dar en la vida para saber que tú puedes. Mis queridos amigos. Si hasta el día de hoy tú no has tomado algún riesgo en tu vida y no has sido consciente de él y no has gozado el privilegio de lograr lo que tú quieres, hoy recuerda que el riesgo y el privilegio están juntos y juntos te acompañarán hoy, mañana y siempre. Gracias por estar esta noche con nosotros. Te felicito por el privilegio que tuviste de romper tu propio miedo, no por mí, sino para aprender quizás lo que hoy marcará el fin y el comienzo de una vida de éxito.